¿Ese es el reloj? ¿Qué edad tendrá este reloj? Más, de 100. ¿Más de 100. años? Sí. Bueno, ahorita está sobre el péndulo a base de, de pesas. Sí. Son las que están allá, son las que trabajan. Este, okay. La maquinaria se divide en tres partes. Uh -huh. Que es la máquina central, que sí. es esta parte. Sí. El, la izquierda, uh -huh. que es la que nos da los cuartos, sí. cada cuarto de hora. Y la derecha, que es la que nos da la hora. La máquina por enfrente, sí. es por donde está todo, todo el digamos, todo lo que es el funcionamiento. Aquí está todo. Ahorita, si te dice cuenta, ya se paró. Ya hay cosas que ya no están funcionando bien, como los engranes ya están desgastados. Entonces hay que estarle viendo, ya es una cosita, ya es otra cosa. Pero es por el tiempo que se ha dejado, sin un mantenimiento real. Por decir estas, estas hacen que la, la parte de, las, de los cuartos suene. Sí. Se, han, se han desconectado las campanas porque pues ahorita ya para no están funcionando y hacen que al menos pues yo esté haciendo lo que se pueda para que esté al menos funcionando. Claro. Digo, funciona a veces 10-15 minutos como nos puede funcionar 48 horas. Uh -huh. O sea, ya no sé sí. en, en qué momento se va a parar es pues porque ya el deterioro que tienen las todas las piezas pues sí. ahorita mira por decir esto esto de aquí este fleje ya se quebró Ajá. y de hecho pues no es el jefe el fleje original Ajá. hay que poner un fleje original esta pieza pues ya está muy deteriorada y te das cuenta por decir en las carátulas pues prácticamente ya ninguna es pues quieren cambiar todo eso Pero, Ajá. Que sería cambiar porque... Carátulas, todos los vidrios. Carátula. Sí, ahora sí que hasta el, si en el cuarto se podría pintar, resanar, pues, qué mejor. Tiene más de 100 años. Sí. ¿Quién sabe quién la realizó? No, ese sí no. no. Es que por decir, aquí tenían las placas de dónde lo trajeron, de qué año. Mm. Pero pues, ya no ya no las tiene. Que fue reconstruido en eh, 1971. Sí. Ah, pero ese ya es una reconstrucción. Sí, por eso. No. Aquí se ve que tenía otra plaquita. Aquí mm -hmm. se la quitaron que yo creo que era la original mira por decir ahorita lo voy a echar a andar sin como dicen, como no debe de, como no debe de andar ahorita ahí la máquina está funcionando esta pieza, esta pieza el, el, bueno yo le llamo es la válvula de escape esa ya se ha reconstruido muchas veces ahí si te das cuenta cuántos los dientecitos ya se ha reconstruido porque pues ya es muy débil ya se ha reconstruido bastante porque se han puesto los dientes nuevos muchas veces ajá. es la que más se eh, deteriora porque es la que está en el funcionamiento hay mucho engranes que ya está este, pues muy deteriorado ajá. si esto funcionara bien este hace que ahorita la media ya va a dar la media ajá. esto funcionara ahí o sea, todo eso, el mecanismo hace que esto se mueva Y ahorita la media Mira, ahorita por decir Esto ya hace que se trabe de lo que ha estado parado Esto debe de funcionar Para que funcionen las Las Pues las campanas Y hagan el cuarto, el, el funcionamiento del cuarto va a ser esto O sea, se mueve un y cuando se pone la de las horas, este es el lado de las horas. Y este nada más solamente, solamente da una. Bueno, depende de la hora. Y va dando la hora. Esta es la pura hora. Y este da al cuarto, a la media, al cuarto y a la hora. El un cuarto, las dos cuartos, los tres cuartos y los cuatro cuartos. Cuando da los cuatro cuartos, da la hora que vaya dando. Depende los, depende de la hora si el funcionamiento para dar el o sea, se, ahora sí comiencen, se está preparando para dar el cuarto, ah. los tres cuartos este es uno, dos, tres y este es el cuarto de hecho ahorita ya debió haber funcionado pero te digo, ya esto ya no pues ya no, no lo avienta ya, no, ya está muy ya no, ya no, o sea, esto tiene que girar sí, le por decir todo esto, todo esto de las, de las hélices pues ya no son las originales, ya estas ya no... Yeah, y yeah. todo eso, si no son las originales, pesa y no lo hace, que lo yeah. Ajá. Ahorita con la señora Lorena uh -huh. se, se, se, se hicieron estos pernitos uh -huh. de cada pieza, acá está otra, porque pues, es lo que le habían puesto. Y del otro eran otros, otros tornillos, uh -huh. que no... Pues, era este también de esta pieza es el que va hacia allá, el permito uh -huh. entonces todo eso ahorita al menos se empezó le digo pues vamos a empezar por algo le, claro. y vamos viendo qué, qué es lo que va necesitando te digo ahorita por decir eso del fleje pues ahorita hay que buscar, el fleje debe de ser el original porque si no, no nos hace que el péndulo funcione uh -huh. porque ahorita la máquina pues, ahí está funcionando uh -huh. ahí está funcionando pero llega un momento que se detiene. sí, porque, a ver, sí, por el fleje que ya no hace que regrese el péndulo Ya cuando le pongo el péndulo Pues a lo mejor lo hago trabajar Unos, dos, tres veces El, el péndulo es el que nos hace El que, el que vaya bien el segundo puesto. Mira ahorita está funcionando bien Ahorita va a llegar un momento donde se va a parar Sí, aquí está el péndulo. ¿Sí? Ahorita por decir esta ya se había quebrado esta pieza la señora Lorena sí me dio para componerla. estaba peor que esto uh -huh. uh -huh. y esta hacen que lo, pues, lo trabe cuando ya da el funcionamiento esa ya no la trababa ya se, se ahí se ve como cómo si se reconstruyó uh -huh. Uh -huh. y sí son varias cosas mira ahorita ya se paró claro. sí. pero en sí en sí la maquinaria pues está trabajando y nada más es por el fleje ahorita digo hay que conseguirlo y pues a seguirle buscando lo que después del fleje, ahora a ver qué esto, esto también es indispensable, el fleje y estas cosas, los sí. hélices.